Hola, soy José María Regalado y esto es Inmersión TIC Academy. En los anteriores vídeos hemos aprendido a usar Google Calendar en su versión navegador, pero hoy vamos a aprender a instalarlo y configurarlo para poder hacer un uso desde nuestros smartphone o tablet Android. En primer lugar vamos a ir a la opción de ajustes para móviles Android. En ajustes vamos a ir a cuentas. En este caso en, en Huawei es usuarios y cuentas. Clicamos y bueno, vamos a ver todas las cuentas de todas las aplicaciones que tengamos añadidas a nuestro smartphone. Pero nosotros vamos a darle a añadir cuenta y en este caso una cuenta de Google, ¿vale? Google. Bien, ahora nos pide o bien una contraseña, bueno en este caso no está por seguridad a la hora de añadir una cuenta en el smartphone, nos pide una contraseña o la huella dactilar, yo en este caso pongo la huella dactilar y ya nos permite meter nuestra uh, nueva cuenta de, de Google. En este caso era inversión pic arroba en realidad, para esto, como es la cuenta de Google, no hace falta poner el arroba gmail.com, pero bueno, eh, no está de más, lo ponemos y ya está. Le damos a Siguiente. Ahora nos pide, lógicamente, la contraseña que voy a añadir y seguimos. Bien, ya he añadido la contraseña y vamos a pinchar en Siguiente. Bien, ahora nos dice... ...que aceptemos las condiciones de uso eh, de las cuentas de Google para añadirla. Yo, mi recomendación, siempre leerosla. Es importante leer las prácticas de privacidad y las condiciones de servicio. Acepto y, bueno, empieza a configurar. Le damos un momento. Bien, ya ha configurado nuestra nueva cuenta... Pero para comprobarlo, en usuarios y cuentas, pinzamos en Google y vemos que bueno, hay dos cuentas de correo configuradas y eh, el simbolito este verde eh, significa que están sincronizadas. Esto es perfecto. Entonces, podemos pasar al siguiente paso, que es la uh, configuración en, uh, o la visualización en Google Calendar. ¿vale? Buscamos nuestro Google Calendar, en este caso es esta opción de aquí, la de calendario, pero la de la aplicación de Google. Si vamos a Google Play, ponemos calendar y yo me refiero a la aplicación de Google Calendar. Esta segunda que, que nos muestra aquí, ¿vale? No el calendario que nos trae por defecto en el móvil. Que también se sincroniza con el calendario Google Calendar, pero para sacar todo el rendimiento a Google Calendar con nuestro smartphone... Lo ideal es usar esta herramienta de aquí. Si no la tenéis instalada, la instalaríais. Voy a abrir calendario, clico encima y veis, ya nos sale nuestro calendario. Por defecto, en una organización semanal. ¿vale? Si recordáis la parte del vídeo eh, que hacíamos un screen de la pantalla del navegador, estas son las citas que ya había eh, creadas. ¿Vale? de los diferentes calendarios que hay vinculados a esta cuenta aquí en el menú de tres eh, puntos exactamente igual que en la opción de, de navegador clicamos y nos aparece el menú podemos configurar todo como agenda bueno las mismas configuraciones que hemos visto en, en el vídeo que hace referencia al navegador ¿vale? aquí podemos activar o desactivar recordatorios calendarios etcétera vale vamos a ponerla la versión de agenda que a mí me resulta la más cómoda cuando la uso en el móvil ¿vale? veis que incluso eh, claro estamos en el smartphone ya está eh, mucho más adaptado a un uso móvil y vemos cómo, por ejemplo este evento el del 28 que incluía una eh, ubicación directamente nos sale hasta de fondo el, el, el mapa ¿no? de google maps eh, es muy útil porque este tipo de eventos simplemente clicaríamos encima y al tener Calle Preciado es clic encima y automáticamente nos abre Google Calendar. Nos eh, sugiere que abramos el eh, GPS y solo tendríamos que clicar en cómo llegar para que nos eh, mande de forma rápida eh, a esa ubicación. Es realmente muy cómodo. Eh, por otro lado, bueno, pues vemos eh, que la, el funcionamiento es muy similar. Eh, tenemos nuestra organización eh, mensual, eh, donde podemos verla de esta forma, en lugar de en el menú izquierdo, como era en la versión de navegador, y nuestro menú desplegable. Y la opción de crear contenido es tan sencillo como clicar aquí en el más y nos uh, da la opción o bien de crear un objetivo, que es otra de las opciones que tiene Google Calendar, un recordatorio o un evento. Y en evento vamos a elegir la cuenta InmersionTIC, que es con la que estábamos trabajando. Se pone el color por defecto y simplemente aquí vamos a escribir qué tipo de evento es. Por ejemplo, um, reunión. Y veis, nos sale incluso por defecto sugerencias, reunión de padres, colegio, comunidad, equipo... Bueno, nos, nos salen diferentes posibilidades. Nosotros vamos a elegir la de equipo, que me parece práctica. Y directamente te va haciendo sugerencias de contenido que añadir a tu, a tu nota. ¿Vale? Por ejemplo, una ubicación. O personas con las que tienes que hacerlo, etc. ¿Vale? Pero bueno, nosotros simplemente lo vamos a dejar en reunión de equipo. Bien. Le damos a listo y... Aquí podemos seguir configurando nuestro evento, ¿vale? Podemos elegir el horario, más opciones, etcétera, ubicación, notificaciones, invitados a los que añadir una nota, por ejemplo, eh, llevar el acta, no sé. Cualquier cosa podremos configurarlo y podríamos directamente aquí también adjuntar archivos de Google Drive que al tenerlo instalado en nuestro móvil sería todo muy sencillo. Bien, le daríamos a guardar y ya tendríamos nuestra reunión de equipo configurada en nuestro calendario, ¿vale? Y que, por supuesto, está totalmente sincronizado con la versión de escritorio, por tanto, al entrar ahora desde cualquier navegador con nuestra cuenta de Google, también tendríamos nuestro evento creado. Como veis, es realmente sencillo. Si te gustan estos tutoriales, déjame tus comentarios en el canal YouTube o en el blog InmersionTik.es. Estaré encantado de crear nuevos contenidos.